Bueno y estamos aquí con Loli Alexandra de Café ¿Cómo estás Loli? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito de la empresa y de los productos. Bueno, Café S.A. es una empresa vallecaucana que procesa, hace todo el proceso industrial del café. Apoyamos a más de 6000 familias productoras del Valle del Cauca que están agremiadas por medio de las cooperativas. Ya, ya, ya. Bueno, y, y tenemos dos, dos líneas de productos, ¿no? Eh, Ginebras Gourmet, café Ginebras Gourmet y café Ginebras. El nuestro, el nuestro que es cafécito normalito. Normalito. Son dos tipos de cafés que van a diferentes segmentos. El Ginebras Gourmet pues va dedicado a restaurantes y cafeterías que quieran eh, dar a sus clientes un café de excelente calidad, tipo exportación, que tiene unas notas y atributos, 100% del café del Valle del Cauca. O sea que este es el café para los restaurantes y para los, para las cafeterías. Tiendas de café tiendas y de cafeterías. Café. Ajá. Bueno, hablando de ese tema, eh, me contabas ahorita que ustedes también tienen ese servicio. Claro que sí, nosotros tenemos el centro de preparación de Café Ginebras, en donde le enseñamos a nuestros clientes y a personas apasionadas del café que quieran montar negocios con café o que quieran eh, aprender sobre el mundo maravilloso que es el café, para poderlos asesorar y poderles ayudar con su negocio. Bueno Loli, y si esa persona, una persona que nos está viendo quiere, dice yo quiero montar un negocio con Café, con café Ginebras, ¿cómo hace? Eh, pues que se comuniquen con nosotros a, a los teléfonos o que nos sigan por Facebook, que nos dejen los comentarios. ¿Cómo son tus redes sociales? Para que Bueno, eh, nuestras redes sociales, la página web, Café Ginebras, www.cafeginebras.com o si no, por el Facebook, Café Ginebras y los teléfonos fijos de nuestra oficina, el 444-1215. Y ahí se comunican con, con, con nosotros y nos preguntan y con mucho gusto los podemos asesorar.